Mirate el pelo, corazón. A mí me llamó la, la asistente del ministro. Me dijo, ¿no? la Ahora de la tarde de hoy acompañando en la continuación de los que armadas han en provincia de la provincia Duarte. En la tarde de hoy, ustedes pueden apreciar, acompaña la señora diputada, eh, hermana del gobernador de nuestra provincia, la licenciada Inedis, la doctora Vargas, que es la directora regional de Salud, y la doctora María Díaz, María Sánchez, quien es la nueva directora provincial de Salud. Y la señora Rafael, María, que es el presidente del señor gobernador provincial. Para nosotros esta actividad reviste muchísima importancia en razón de que lo que queremos hacer es reconocimiento a la población de nuestro país y de manera particular a los municipios del municipio de San Francisco de Macorís que si las autoridades nacionales están atendiendo las necesidades las, las exigencias los reclamos que están haciendo en cuanto a lo que tiene que ver con la salud es en ese sentido que el ministro de Defensa, cumpliendo las instrucciones directas del señor ex señor presidente constitucional de la República, dispuso el envío de dos unidades móviles las cuales han traído para dos mil pruebas para hacérselas a la población de esta provincia. Es importante resaltar que hasta el día de ayer, en el tercer día de las pruebas, nosotros hemos hecho la cantidad de 724 pruebas en diferentes sectores de este municipio, cabecera, igualmente que en el municipio de Pimentel. Realmente, como decía, estoy recibiendo Virus. pero sí sabemos que Dios tiene todo poder y que Dios va a intervenir a favor de de esta población. Y así lo hemos entendido, el Señor nos ha enviado este lugar y estamos en su nombre, trayendo el esfuerzo que tenemos que hacer de la parte humana que nosotros tenemos que hacer. Y en este sentido es importante señalar que hay tres aspectos fundamentales que se están desarrollando en este tiempo. Y es primero que todo, la disponibilidad de hacer estas pruebas rápidas en los sectores más vulnerables, donde haya mayor número de casos, haya una mayor vulnerabilidad. ¿no? Y el aumento de casos de, de, de esta virosis, porque nos permite esta prueba detectar precozmente los casos, detectarlos rápidamente, poder identificarlos, poder tomar las medidas necesarias de, de aislamiento y de identificar también todos los contactos posibles que haya tenido esa persona afectada, de manera que podamos intervenir rápidamente y podamos evitar el agravamiento de sus condiciones de salud y la diseminación de la enfermedad a otras personas también en fundamentar y identificar a través de estas pruebas rápidas la situación real de salud en cada comunidad y con la intervención que se está haciendo en esta casa. ¿Para ahora? ¿Tú lo quieres ver más? ¿Cómo ¡Eh! va, ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! qué ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¿qué ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Vabbè Gianni andiamo